de verte jefe Dabu tabu Dabu Dabu escobo, es Zoz so, so, Nabu Blopda Nabu Zoz Zoz Es Nabu Zoz Zoz Mhm Nabu Blopda Nabu Nabu Zoz Block time. So-so. Block time. Block Cool. <laughs> ¿Qué es eso? ¡Dame algo que hacer! ¡Y ¿Sí? tiempo de matar! ¡Zongo! ¡Blockdown! ¡Tab! ¡Escobu! ¡Tab! ¡Zongo! ¡Blockdown! ¡Ah! ¡Escobu! ¡Tab! ¡Escobu! ¡Blockdown! ¡Tab! ¡Ah! ¡Tiempo de matar! Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Bloodline. Hey booh. So -so. yeah. Zozo. Yeah. That. You really love that. Thank you, dad. Love that. Zozo. So that. -so. Hey booh. Zozo. So -so. Love that. Mm. Hey. Skip. Stop. Zozo. That. Nabu. Broctar. ¡Grau! ¡Escobu! ¡Zozo! ¡Quien puede matar! ¡Grau! ¡Nabu! ¡Zozo! ¡Grau! ¡Grau! ¡Grau! ¡Grau! Nabu ¡Grau! ¡Grau! ¡Grau! efe dab blokada dab tiempo de matar soco blokada es cobu dab es soco So -so. ¿Me estás amenazando? El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. ¿Eh? Droptar. Sopso. Gabu. Bien por la. Sobso. ¡Por la horda! Drop that. Gabu. So -so. Escobu. Dropdar. Sopso. Scobu. Dabu es bobu Zozzo so no -so. tan podemos morir Zozzo no tan Dabu es bobu ah te tienes Dabu es es es Kung, Zuko. Es como. Eh? Blackstar. Es El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Es Kung. Loctar Escobu. Nabu. Sofo. Escobu. Nabu. Lockdown. Bien por matar. Sofo. Nabu. Escobu. Sofo. Escobu. Lockdown. Nabu. Sofo. Escobu Gabu Tiempo de morir Escobu El pueblo de nuestros aliados necesita tabu. ayuda Escobu Toco Bloctag Gabu ¡Por la Horda! Escobu Bloctag el pueblo de, de saltea, necesita ayuda. ¡Blockdown! So Down. -so. ¡Blockdown! So Down. -so. Uh -huh. Bien por matar. mar. Blood Down. Blood Down. Es Escobu, Blockdown Eskobu Zotzo Dabu Blockdown Zotzo Blockdown Dabu Eh? Eskobu Dabu Zotzo. Tiempo de matar. El pueblo de nuestros aliados Bloctar. necesita ayuda. Scobu. Broctar. Nabu. Scobu. Broctar. Scobu. Broctar. Nabu. Escobu. ¡Por la horda! ¡Yo me ¡Oh! Yeah. De matar. ¡Escobu! ¡Dabu! ¡Escobu! ¡Blockdab! ¡Oh! Yeah. ¡Escobu! ¡Tiempo de morir! ¡Blockdab! ¡Escobu! ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Dabu! ¡Blockdown! ¡Dabu! BLOCK TAR TAP ESCOBU ZOZO so -so. Me alegro de verte Come on ESCOBU TAP BLOCK TAR ESCOBU EFE BLOCK Dabu. TAP BLOCK TAR ESCOBU Block time. <laughs> Eskobu. <laughs> block, <time. laughs> block, block, block, block, block time. Block time. Dominating. <laughs> <laughs> <laughs> de Nuestros Dabu. aliados necesita ayuda. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Mira por la horda. Mega kill. Dos más tres veces doce. Sí, ¿Qué quieres? ¿Qué mío? Block Block Tap. Block that. Escobu! ¡Venga! Escobu! Sopu! Bloctal! ¡Bien por matar! ¡Por la onda! ¡Stop here! Escobu! Tap! Bloctal! Sopu! Bloctal! Tap! Bloctal! Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo It's all good. It's wicked Nabu. Scobu. Jefe. Sob Scobu. Block Escobu. Nabu. Block that. Escobu. Nabu. Sobu. Block Nabu. Scobu. Lockdown. Nabu. Blockdar. Blockdar. Blockdar. por matar. So -so. Da da no Dabu. ¡Tiempo de matar! ¡Tiempo Dabu morir! ¡Tiempo de morir! No ¡Me da yeah. un ¡Dabu! ¡Blockdar! ¡Es ¡Dabu! ¡Es mi vida por Nerf! ¡Soul! ¡Block time! Yeah. ¡Nam! ¡El ¿Sí? Scobu. Dabu. Blockdown. Scobu. Blockdown. -so. Scobu. ¿Quién -so. es? Scobu. So -so. Scobu. que puedo El hacer? pueblo de nuestros aliados ¿Mm? necesita ayuda. Tiempo de matar. So -so. Scobu. Scobu. ¡Lo he ¡Escobu! ¡Lo he dicho! ¡Lo ¡Escobu! so ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! In the back But it's one to clap I'm laughing there I've been falling through the mud Where the visions are Clearly born a shepherd To these sheep Make them fear me This the war zone, trash down, Trap house Nothing ever given Yeah, Every day's a blessing ¡Double kill! Mentiré ante tu voluntad. Bob that. Bob El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. ¿Qué tienes? Es poco. El pueblo Losar. Tiempo de morir. No Triple kill. Let's go, boo. Let's go, boo. Let's go, So, so So, so block drop down, and go boom, drop Only I'm I'm Es bobo. Toto. Es bobo. Es Tiempo de matar. Es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 Blopter, tiempo de morir. Escobu. ¿dónde se derramará misa? Blopter. Eliminating. Escobu, tabu, escobu, bloquear. Escobo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, Bien tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, That vale. that. that. That. That. Mega That's pretty. Oh, it's Bobo. That's The